Más este femicidio en Nueva California, en este distrito del departamento San Martín. Bueno, está del otro lado el fiscal en jefe del este, el doctor Oscar y Doctor, ¿cómo le va? Gisela y Julián Los saludan. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Gisela y Julián. ¿Cómo le va? Gracias por atendernos. Muchas. Bueno, tomábamos conocimiento de esto a raíz de la confesión que hace este hombre a la policía. Es como lo contábamos nosotros. Él primero se presenta en el hospital Perrupato por haber consumido el herbicida, este veneno, y ahí les confiesa lo que hizo. Bueno, el, el, el, en realidad nosotros tenemos una ambas versiones. Sí. Eh, eh, la versión como que tiene mayor asidero dentro del expediente es que esta persona habría ingerido eh, un pesticida, que es glifosato. Glifosato. Sí. Eh, y a, a raíz de, de que estaba eh, bajo los efectos de, de dicha de dicho pesticida, ¿no? Uh -huh. Sí. Eh, pidió, pidió ayuda a, los, a sus a sus compañeros de, de, la, de esta comunidad coreana que hay en el norte del departamento de San Martín, uh -huh. y en, cuando era trasladado hacia, hacia el hospital Perrupato por estas personas también eh, surcoreanas esta persona le habría manifestado que eh, él había asesinado a, a, esta, a esta joven, uh -huh. esta joven mujer, y que la habría y da detalles del lugar en donde eh, habría escondido el cuerpo claro eh, esta esta información que llega a la gente de la policía de Mendoza eh, hace que nosotros bueno se ponen en contacto eh, con con gente de la oficina fiscal eh, concretamente con la doctora de Gea uh -huh. que era la que estaba cubriendo el turno como ayudante fiscal, y después, bueno, ponen en conocimiento del doctor Jadur, que es fiscal en en turno, y también me avisan a mí, el doctor tiene órdenes de todos los femicidios eh, o los hechos sí, relacionados con violencia de género que tienen relevancia en, el, en la circunscripción, darme aviso inmediatamente, bueno, yo me pongo en contacto, doy, doy algunas directivas también, eh, como yo he sido de la, bueno, si bien me escribo en Montecasero, conozco sí. perfectamente el divisadero y y la gente de ahí de, de Nueva eh, California. De Nueva California. Eh, como conozco también la finca en donde se, eh, ocurrió esta situación, bueno, me, me, me traslado hacia, el lugar, hacia ese lugar y comenzamos como la, con las tareas de tratar de ubicar el lugar sí. que esta persona había, había indicado. ¿Hasta el y momento bueno. no se ha echado nada, fiscal? Sí, encontramos ¿Sí? el cuerpo de, la, de, una, de una mujer. Eh, que presumimos que es la bueno están en la tarea de investig de, de identificación de, de, de quién es el, el, si el cuerpo se condice con la, la con la documentación que hemos secuestrado en el en el lugar Sí a qué hora encontraron el cuerpo sí. doctor sigurí cerca de las dos de la tarde pudimos eh, descubrir porque bueno estaba enterrado uh -huh. habían, habían enterrado en una zona que vista más o menos a cuatro kilómetros del lugar donde de donde está la administración de la finca. Y por, el estado, sí. y por el estado del cuerpo, sí. doctor, eh, esto, a ver, ¿les, les sirvió o les arrojó algún dato para saber si esto había pasado hace poco o hace mucho, no sé, eh, si se puede dar esa bueno, especificación. No, no se puede, porque ¿cuál es la situación? Sí. La dividida a las altas temperaturas, y en el lugar es, es, es prácticamente secano, ¿no? Estamos en el desierto. Sí. El límite entre el, des entre el desierto de Lavallino y el departamento de San Martín, uh -huh. es de, de para el secano mendocino. Bien. Ahí las temperaturas, teniendo en cuenta las, las, las, las temperaturas extremas que hemos sufrido ayer y el, el, y el viernes, eh, se hace dificultoso ver con precisión si cuál de... o sea, se pueden alterar esto, este, este, este, este, este número, pero no, no creo que estemos más allá de las, de las 48 horas. ¿Doctor? Puede ser 72 horas como máximo. ¿no? Claro. Sí, sí, ¿Qué sí. se sabe del hombre? Hay que preguntar por dos, dos ejes, por lo menos. Primero, cómo está de salud, porque ingirió glifosato, y cuál es la atención que se le ha dado por eso, y segundo, qué pasará con su situación judicial, si está a punto de ser imputado o no. Miren, eh, la situación de él eh, está prendido a disposición del Ministerio Público Fiscal. En, está actualmente alojado en el hospital Perrupato, está bajo observación porque si bien se le hizo un lavaje y en principio estaría estable, eh, eh, eh, la ingesta de este tipo de sustancias puede tener consecuencias multiorgánicas que no descartan los médicos, así que está en observación. Respecto de su situación procesal, eh, nosotros hemos pedido a través de la oficina de profesionales de la corte la asistencia de un traductor oficial para que al momento de que le, le imputemos los cargos, que obviamente van a ser cargos de femicidio, sí. eh, va, necesitamos que exista un traductor oficial. A raíz de esa situación ya se han puesto en contacto conmigo desde el consulado de, de Sud Corea, uh -huh. eh, de la República de Corea del Sur. Sí. Eh, se, se puso en contacto tanto el, el, un abogado, de, del consulado como eh, mañana en la mañana ha pedido una reunión con vivo el cónsul eh, se está trasladando desde Buenos Aires, así que... Claro, ¿cómo eh, se manejan mañana? en estos casos? ¿Porque esta persona recién hacía mucho aquí, fiscal? No, ese, esa es una información que no tenemos hay aproximadamente 30 personas que no sí. sabemos cuál es la, cuál es la situación uh -huh. eh, a todas las que le pedimos documentación tenían documentación, pero uh -huh. de ahí en más es una situación que eh, eh, eh, también está bajo análisis y no descartamos darle intervención a otras áreas del Estado para que investiguen la, la regularidad de, esta, de estas personas eh, debo destacar que eh, es bastante llamativo ¿no? para mí como, como persona de, de, del Estado llegar a un lugar en donde uno se encuentra con personas claro. que hablan otro idioma y que tenemos una barrera cultural bastante importante. El que nos pasó a nosotros también. Justamente decíamos, todos desconocíamos este dato que, que de existía. una gran comunidad exactamente surcoreana que habitaba allí en ese territorio. Y, y, es, y es llamativo porque uno llega a este tipo de lugares y, se, o sea, yo estuve en los, en los allanamientos ¿no? que practicamos dentro del, del, de este inmueble sí. y no tienen, no, no tienen los mismos utensilios que nosotros. O sea, no tienen muebles duermen en, en camas que son eh, estirillas con, con, con una manta, sí. eh, comen eh, de otra forma, entonces eh, por ahí pueden ser cuestiones claro. que puedan ser mal interpretadas eh, o, o interpretadas en favor cuando no lo son. Entonces necesitamos claro. también la colaboración de, eh, de, de, de gente que conozca la cultura para que nosotros podamos claro. eh, entender de qué se trata Bien. esta situación Bien sin que por ello nosotros entendamos como una cuestión favorable, la cuestión cultural, la violencia contra la mujer. Claro, no, Nosotros no, estamos supuesto, bien claros claro. que toda muerte violenta de una mujer es un femicidio, sí, sí, y sí. así son las, las consecuencias, pero sí para poder entender bajo qué circunstancias estas personas están, eh, poder hablar con ellos que, y sí, que sí. ellos se puedan expresar con total libertad, porque ahora lo hicimos eh, a través de, una, de un traductor, que era eh, miembro de esta misma empresa. Creo que por ahí no sabemos si... ¿De qué empresa? Existe, ¿De la colectividad? ¿A la colectividad se refiere? Sí, sí, de la gente... De la, de, ¿Y a, de la ¿y a gente qué se dedican que... ellos ahí? ¿Por qué dice empresa? ¿Ellos tienen un emprendimiento allí? Sí, bueno, el, el, yo, bueno, al principio de la nota les dije que yo conocía la finca, ¿no? Claro, sí. Una finca, sí. una finca como debe ser de alrededor de 400 hectáreas, que eh, hay plantación de nogal y de almendros. Uh -huh. eh, una extensión bastante grande de, de tierra que tiene todo riego por goteo, una, una, una, un asentamiento agrícola bastante importante. Doctor, eh, una de las últimas probablemente de mi parte, por lo menos. Eh, mañana entonces llega el cónsul surcoreano a Mendoza y se va a reunir con usted. ¿A qué hora? Exactamente. Ellos no me pidieron, los pidieron me pidieron una audiencia eh, para, vamos a estar en la mañana, seguramente va a ser aquí en, en San Martín. Uh -huh. eh, no, yo no descarto que tenga que, que, que trasladarme nuevamente hacia, hacia el lugar de las pesquisas, a acompañar al doctor Jadur, que lo, si ustedes recuerden que administrativamente yo soy el jefe, pero el que está instruyendo la causa claro, y lleva sí, adelante la investigación el doctor Jadur. Eh, pero no descartamos, eh, teniendo en cuenta esta situación de que yo, mm, quiero que las, las personas que puedan haber sido testigos declaren con con total libertad, y que nos cuenten todo lo que, lo que es necesario para el descubrimiento de la claro, verdad. Para saber, más allá también de la situación de ellos aquí en Mendoza y de todo esto que también ha, ha despertado otra inquietud, ¿no? Claro, claro. Eh, mucho, sí. Muchos temas para, para hablar y para saber. Eh, eh, perdón, una, una cortita que me acabo de acordar. Eh, ¿Se confirmó que él la habría matado por una situación de, de pareja de que ella le, le habría querido cortar el vínculo, o mejor dicho, habría querido cortar el vínculo, como se especula? Bueno, eso es esa es la, la buena información que nosotros la manejamos, pero que los testigos no nos han podido dar del todo. Sí sabíamos por por los dichos de dos que mantenían una relación, de, una situación de, de noviazgo mm. y que aparentemente la la, la la persona que falleció, esta mujer, Bien. no habría estado dispuesta en continuar el vínculo, lo que habría Ocasional. desatado la quita de, mm -hmm. de Persona. Bueno, doctor, estaremos al tanto entonces de todo lo que vaya surgiendo ¿no? y cómo avanza la investigación y lo que vaya a suceder en la jornada de mañana también con la visita del cónsul. Muchísimas sí. gracias, como siempre. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego. El gobierno está empeñado en demostrar que hay una minería gran